El duro audio de Jorge Real que desató la ira de su hija Morena. Un intenso audio en el que Jorge Rial, 56, explota de ira contra su hija Morena, 19, Habría sido la chispa que encendió la terrible pelea familiar que se vive en las redes sociales desde hace unos días y que llevó a la joven a revelar que el conductor de intrusos al que llamó extorsionador, no la deja crecer laboralmente. La divulgación del audio ocurre en simultáneo con la publicación en la revista Pronto de una hipótesis sobre este conflicto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 ¿Vos te pensás que ese pibe está con vos porque quiere, o el otro? ¿De verdad lo pensás? Yo no puedo creer que me digas eso. Me cagaste todas las parejas que pudiste. No estudiaste, no hiciste un carajo. Vas a esa provincia de mierda, por Córdoba, de donde son sus dos últimos novios y la ex novia de Real Mariana Loli Antoniale, con esa gente de mierda, todos ladrones, delincuentes, negros, grita Real, fiel a su estilo. Y te lo estoy grabando para que después uses esto. Porque lo vas a hacer, porque sé que me vas a traicionar. Vos por guita sí lo vas a hacer, la advierte, como un verdadero profeta, ría la morena. Me harté de todo. Voy para allá allá. Voy a cagar a trompadas a tu novio. No, no lo voy a cagar a trompadas yo, no me voy a ensuciar con ese muchacho. La concha de su madre a todos, harto me tienen, cierra con furia el conductor. Que por estos días mezcla vacaciones en Londres con su joven novia con peleas virtuales. ¿Quieres que saque a la luz los audios donde amenazas que me vas a venir a cagar a palos a mí y a mi novio? Dijiste que a Facu lo ibas a mandar a ensuciar por otro lado, porque eso es lo que es OS, un garca, cag. De gente. Le contestó Morena en su Instagram Stories, y al poco rato se comenzó a viralizar el audio. Finalmente, y a pesar de la distancia, Real se enteró de esta viralización y respondió este jueves desde su cuenta de Twitter. Soy víctima de la peor de las extorsiones.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 Disculpas, escribió.